Hola, ¿qué tal? Feliz lunes. Gracias a todos por estar en Sintonía de Mundo Now. Yo soy Carlos Moreno y hacemos esta transmisión en vivo desde Colorado. Entonces se estarán preguntando, Carlos, ¿dónde te encuentras? Bueno, me encuentro en una patrulla de policía porque vamos a estar el día de hoy patrullando las calles de Colorado con el sargento Carlos Cornejo, uno de los policías más conocidos y queridos de la comunidad hispana en el país para que veamos un poco cómo es su trabajo Carlos, saludo, ya sabemos que vamos a arrancar. Sí, uh, bienvenidos. Vamos a, a patrullar un poco uh, y vamos a ver en qué nos metemos. Eh, nunca sabe uno con qué se va a encontrar, a veces con mucho, a veces con poco. Recuerden que, que la, lo más importante eh, cuando eh, vas a manejar su seguridad, lo más peligroso que hacen las personas, Carlos, del día al día es conducir y no se dan cuenta es el riesgo más grande, sales a las calles, pasa un accidente, eh, pasa cualquier infinidad de cosas en la carretera y es lo más peligroso que la mayoría de las personas hacen en su día y no te das cuenta. Entonces, es lo que vamos a estar aquí revisando para mantener a las personas seguras. Entonces, el, el patrullar eh, las calles y el tránsito tiene que ver directamente con la seguridad pública para mantener a las personas seguras. Muchas personas mueren eh, todos los días en las carreteras y a veces por descuidos. Así es que por eso es importante estar poniendo atención a todas las cosas. Carlos, y este tipo de, de entrevistas son muy buenas porque nos ayudan también a nosotros a entender cuál es el trabajo de ustedes, de los policías, en nuestra comunidad inmigrante, en nuestra comunidad hispana. A veces hay mucho miedo, temor a tener encuentro con los agentes de la ley y nos ayuda a entender un poco. Cuéntanos mientras vamos aquí en camino patrullando, por ejemplo, veo que tú tienes allí un computador y que muchos nos damos cuenta de esto, estos computadores para qué los utilizan ustedes? Mira, tienen muchas utilidades, eh, puede uno ver todos los oficiales que están en servicio, puedes ver la información de las llamadas de servicio, puedes revisar eh, el, el récord de las personas, puedes revisar si su licencia está buena, puedes revisar, revisar las placas, eh, pues nos sirven para todo, para crear y finalizar eh, reportes, para encontrar información uh, que se necesita mientras está tratando uno de resolver un caso. Entonces es una herramienta eh, súper, súper útil uh, para poder hacer nuestro trabajo efectivo. Ahora que tenemos la tecnología, se pregunta uno cómo le hacían eh, los policías en los 70s, en los 80s, eh, para resolver eh, tantas cosas. Eh, yo creo que la respuesta es a que les tomaba mucho más tiempo de hacerlo porque ya tienes la información al instante uh, de, de todo tipo. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer exactamente? Mira, vamos a, vamos a estar patrullando, eh, ver violaciones de tránsito. Si llega alguna llamada de servicio y tenemos que atender, eh, saldremos a atender esa llamada de servicio. Um, y lo otro que vamos a ir, vamos a subirnos a la Interestatal un poco y revisar las velocidades de los vehículos que están ahí arriba usando un láser. Um, y vamos a, a ver qué, qué tipo de contactos podemos ir. Un policía, cuando estás patrullando... Uh, y hay agencias que tienen uh, personas dedicadas específicamente al tráfico. Pero nosotros eh, estamos, hacemos una función de todo. Entonces, mientras estoy patrullando aquí, estoy poniendo atención a, a, al flujo del tráfico, al carro que va delante de mí, al carro que viene del otro lado, cómo están pasando. Uh, y y me, mi trabajo en sí pues, es enforzar la ley y mantener a las personas seguras. Entonces... Uh, Mientras estás manejando, vas observando, por ejemplo, si quisiera, este vehículo aquí tiene vidrios oscuros, parece que están sobre la violación del código. Lo segundo es que tiene placas de Colorado. Aquí en Colorado solo puedes enforzar las leyes de los vidrios oscuros del polarizado si es un vehículo registrado en Colorado. Si vienes a Colorado y traes los vidrios súper oscuros, pero vienes de otro estado, yo no te puedo contactar por eso. Entonces tienes como oficial que aprenderte a um, todas estas leyes, para poder enforzarlas y estar poniendo atención. También, si vas a contactar a alguien por algo menor, eh, tienes que darte cuenta, bueno, ¿qué es el riesgo que estoy poniendo a las personas al darme una vuelta aquí o al meterme eh, en tránsito para contactarlos? A lo mejor te vas a esperar que otra persona que vaya enfrente de ti. Muchas veces la persona dice, yo he tenido este problema por meses y nunca me ha parado la policía y hoy, hoy me paraste tú. De seguro es porque tienes algo contra mí. Bueno, no es así. Uno ve violaciones todo el tiempo, tú decides si tienes el tiempo de contactarlos o no tienes el tiempo de contactarlos en ese momento, o si sea, es la mejor decisión en el momento. Carlos, y es que a veces también, por ejemplo, en nuestra comunidad se ve mucho de que nosotros decimos o hay gente que dice, ¿sabes qué? Eh, me, me detuvieron porque mi placa no se ve bien. Eso es por racismo. Solamente por eso, porque hay mucha gente que no tiene la placa bien o que no tiene la, la placa eh, colocada de manera correcta. ¿Crees tú? que realmente las paradas de tráfico se pueden dar por racismo, o más bien eso es una defensa a veces de la gente que está conduciendo, no está cumpliendo con la ley. Mira, de que puede ser posible, es posible, pero en la realidad yo creo que la mayoría de las veces, y ahorita vamos a ver, te vas a bajar aquí conmigo a revisar la velocidad, muchas de las veces no sabe uno a quién estás parando, no sabes cómo, eh, si son blancos, negros, café... No sabes nada de eso. Lo único que sabes uh, es de que están cometiendo una infracción y estás tratando de contactarlos por eso. Entonces, vamos a... Te voy a bajar del, del arresto, Carlos, y, y vamos a hacer... Y te voy a dejar que cales este para que des tu testimonio de cómo se ve okay, esto. Ok, perfecto. Ah, déjate abajo, pues lo tengo arrestado. Miren, a Allá, Lo tengo en la, en la aquí cajuela. Aquí me llevan a mí ahorita arrestado. Si quisiera salir, no puedo. Pero ya me van a sacar del arresto para explicarme cómo funcionan entonces eh, estas pistolas de láser. Ya me abrieron la puerta. Vamos a que nos sigan por acá. Vamos a seguir. No se siente muy bien estar arrestado, por cierto. <risa> vamos por este. Vamos al lado de atrás por si es necesario subirnos más rápido y como ves eh, el límite de velocidad aquí es de 75 millas por hora te voy a mostrar aquí hay un puntito un círculo al que le vas a apuntar, este camionete viene a 80 millas por hora es 80 millas por hora a 937 pies de distancia es cuando revises esa velocidad y ese es un carro individual Entonces muestra y pon tu ojo puedes escoger un carro, vas a ver un circulito ese okay. lo vas a apuntar en la parte de frente porque es un láser que tiene que regresar acá. Okay. Le vas a presionar el trigger. Este ruido quiere decir que te está detectando algo y te va diciendo la velocidad okay. del vehículo. Ahora, varias técnicas. Aquí les voy a dar una lección de okay. láser. El láser tienes que estar lo más eh, paralelo con el vehículo. Si lo empiezas a seguir así, vas a tener un error en la lectura porque okay. no quieres agarrar la parte del lado del carro. Lo que quieres agarrar es esto. Entonces voy a, voy a ver aquí si alguien eh, va digamos 10 millas arriba vamos a contactarse viene 82 la troquita azul 78 ahora como pueden ver estamos cruzados aquí mi patrulla se puede ver a la distancia el problema es que todos vienen en su teléfono y no claro. ven mi patrulla y cuánto es la velocidad por lo menos en este interestatal en esta carretera 75 carro blanco viene 81. Vamos a ver si si contactamos a alguien que venga a 85 o más. 77. Lo otro que observas, los carros que vienen en el carril izquierdo normalmente vienen a más velocidad. Entonces, eh, es el, el, el que le vas a poner atención el carro que va pasando, como esa camioneta ahí que viene, 81. Ah, va pasando y ves la distancia y la velocidad. Y la velocidad. ¿Pero alcanza a distinguir quién viene en ese carro que viene ahí? No, no, no se puede ver. Es decir, es imposible que se pueda argumentar de que estás deteniendo a alguien simplemente por su color o su país, nacionalidad. Sí, exactamente. 82. Uh, ahora, podemos revisar de los dos lados. Viene el tráfico de acá también. El problema, y para que sepan, cuando patrullamos, tienes que escoger un lado. Es tienes que escoger un lado. Es difícil monitorear todo. Sí puedes, especialmente con un radar doble, revisar todos pero no tienes tantos ojos. Entonces, a veces, tienes que dejar la atención acá para poner la atención pero, acá bueno. o viceversa. Entonces, ya tengo mi patrulla lista para ir a parar a los vehículos de este lado. Si le pongo acá, a lo mejor si la pongo en medio, gastas más el tiempo y eres menos efectivo. Pero, bueno, también el tener la patrulla acá de este lado, ayuda a que del otro lado también la gente reduzca la velocidad. Sí, sí, sí. Por lo general, sí. Um, Acá no tienen tanto tiempo de verte, entonces a lo mejor tienen más opción de que vengan a una velocidad más alta. ¿Quieres que, y también si, si se van alejando, puedes puedes probar eh, a la velocidad. Vamos a ver por aquí. Se fue. Se fue. Ese ruidito aquí. que vas teniendo. Y este hey. que tengo ahí sí lo puedo agarrar. Sí. Ahí está. Ya está, ya está pidiendo la velocidad. Está más de 73, sí, dice. 73. se me hace que Carlos se va a hacer policía después de esto. <risa> yo, yo creo también, yo ¿qué no te creo. A ver. 78 75 Y por lo menos, 80. hay algo? ¿vamos con eso? No, vamos a esperar un poquito, no quiero 5 millas por hora, ahorita va a llegar alguien que va a decir a exceso de velocidad. Pero una pregunta, Ajá. si una persona va 5 millas de exceso de velocidad, ¿igual la pueden detener por esto? Claro que sí. Porque hay mitos, algunas personas dicen, no, con 5 o 10 millas no te paran. No, de hecho aquí, si, si tenemos a alguien que va sobre el límite de 10 millas, ese viene a 85, vamos a hacer ese carro blanco, vamos a contactarlo. Bueno, ya nos estamos montando acá entonces, para hacer esta parada de tráfico, un carro que está a más de 85 millas. Ahí pueden ver también ustedes en las caras. Ahora ya cuando me alcanzó a ver... <ríe> Obviamente ya es un poco tarde, entonces vamos a, vamos a alcanzar el vehículo primero. Las luces que prendo inicialmente son solo las luces de atrás. Eh, para alertar, porque me acabo de meter a la carretera y voy a menos de velocidad. Ahora le voy a acelerar lo suficiente para alcanzar el vehículo. Esto de ir a exceso de velocidad, está escrito en la ley que tengo la autoridad de ir a exceso de velocidad para contactar a un vehículo. Claro. Y, y es... Lo otro, ahora Carlos, ¿tú sabes quién va en ese vehículo? No, no se puede ver. ¿Sabes si tiene que... un orden de arresto? No. ¿Sabes si está armado? No. ¿Sabes si acaba de irse de un crimen? No. ¿Sabes si el carro es robado? No. Son todas las preguntas que se tiene uno que hacer como policía antes de contactar un vehículo. Estos dos carros parece como que vinieran juntos, ah, nada más que tienen placas de diferentes estados, pero van muy, van muy pegaditos. Es que vamos a... Vamos a hacer el contacto aquí con este carro. Voy a llamar al central. Que este es el carro que iba a exceso de velocidad. Sí, este es el carro que iba a exceso de velocidad. 403 traffic. 403, go ahead. We have the 89 westbound with Utah Union 63 to Robert X-Ray. estamos mm -hmm. De el carro de la patrulla y va Ahora, normalmente uno puede hacer contactos, contacto de un de un de hacer contactos de un lado del conductor o del pasajero. Yo prefiero, en el interestatal, hacer contactos por el lado del pasajero por hora, porque los otros carros no van tan cerquita de mí. De Hello. Que va a tener How's con it going? Good. I'm, I'm, I'm Sergeant Carnejo at Rifle Police Department. I'm pulling you over for your speed. So, back there, you're doing 85. The speed limit is 75. car uh-huh okay yeah I checked you with radar on your vehicle and that's what it said 85 do you have your driver's license with you as long as everything else checks out okay I'm just gonna give you a warning okay the one behind you yeah I noticed he was close yeah I thought maybe you guys were together or something no do you have your insurance and registration? Where are you headed to? From Utah? Okay. Oh, so far it's going it's well. What was that? Yeah, it's Carlos very good Correjo today. Con la de este Jeep okay. Con de Utah Do, you, uh, registration on there. Do you have any velocidade. weapons in the vehicle? No. Okay. 23 Okay. Let me give you that back. All right, like I said, as long as everything else comes back okay, I'm going to give you a warning no, no, and we'll let you get going, clean, okay? So Perfect. Clean. Ah. Okay. So a really, uh, responsible guy. Perfect. I'll be right back. Yeah. Thank you. <laughs> Por favor, cuando vean un carro de policía parado al lado de la carretera, cambien de carril, reduzcan la velocidad. Muchas patrullas terminan chocadas eh, por eso. Así es que uh, el conductor eh, me dice que pensaba que iba más o menos 80. Dice que tiene un, un récord limpio, que viene de Utah. Le pregunté si tenía uh, armas de fuego en el vehículo. Le pregunté a uh, dónde iba. No está obligado a contestarme. Pero me contestó. Como oficial, yo puedo preguntar lo que yo quiera. La, la, la cuestión tuya es de que si estás obligado a contestar o no. Um, dijo que se le hizo raro porque el otro vehículo se le estaba pegando bastante. Y sí, yo también lo noté. Como le estaba diciendo antes de que hiciéramos el contacto. Um, sí. Pero dice él que, que nada más. que no venía con él, que nada más este, se le hizo raro que también se le estaba pegando. Claro, y todo este tipo de cosas, cuando una persona te dice eh, todo este tipo de situaciones, al final tú no sabes si es verdad o mentira, y también tienen que cuidarse ustedes, porque no saben si incluso puede ser una emboscada o algo que pueda poner en riesgo su vida. Sí, exactamente. Uh, no sabe uno uh, nada de esta persona. Ahora ahora voy a empezar a hacer un registro para ver si tiene órdenes de arresto y eso, pero uh, pues ya es eh, tarde, ¿verdad? Sí, no sabíamos quién era, no sabíamos nada más de él. Ahora ya tenemos un poquito más de información. Cuando estoy enfrente, estoy revisando el vehículo, si veo algo fuera de, de orden dentro, si veo armas, si veo drogas, cualquier otra cosa que, que se note raro. Okay. Uh, estoy esperando que me dé una respuesta de Utah, que no me ha llegado. Entonces le voy a pedir a mi centro de despacho que mande por la información. Dispatch ¿puedes uh, my mi party de Utah? Y lo otro que voy a hacer, él me mostró el seguro de auto. Voy a revisar su placa también. Y ver si me si me llega la información. Aquí me llega la información. Todo está bien. El tipo de vehículo. El número de serie. Es el mismo. Entonces, todo parece que está bien. Cuando oyen que me dice clear, eh, que quiere decir claro, quiere decir que no tiene órdenes de arresto, órdenes de protección o restricción o ese tipo de cosas. Cuando me dice valid o válido, es que su licencia es válida a conducir. Okay. Si hubiera órdenes de arresto, entonces me dijeran otra información completamente diferente. Uh, ahora, yo tengo dos opciones. Puedo darle una multa, puedo darle una advertencia o puedo darle una advertencia por escrito. Le dije a él que mientras todo saliera bien, yo le iba a dar una advertencia. Por su velocidad, y es lo que voy a hacer. Por ley federal y del estado, tengo por lo mínimo, si no le voy a dar una multa, tengo que darle mi tarjeta eh, de negocio, que tiene mi información. Sí. Uh, sí. Tiene la información de dónde puede hacer una queja. Uh, voy a poner el número de incidente. Uh, por si a ustedes los paran y quieren hacer una queja por el contacto, tienen toda la información necesaria. Carlos, ¿y qué es lo que toman ustedes en cuenta a la hora de saber si le dan a la persona un warning, si le dan una multa? ¿Qué, qué toman ustedes en cuenta para su criterio? Mira, eso tiene que ver por completo eh, la información que, que recibes aquí. Si es una persona que tiene un récord bastante extenso de multa y multa y multa, claro. pero al final de cuentas, es discreción discreción del oficial. Yo a lo personal, 99% de las veces voy a dar una advertencia por 10 millas sobre el límite. Voy a dar una multa por 15 millas sobre el límite. Uh, y entre medio, depende de qué otra información tengas. Eh, porque a veces lo paras por eso, pero tienes su licencia vencida. O no tiene el seguro de auto. Entonces, tienes que tomar... Cada oficial toma su decisión dependiendo con lo que tiene aquí. Y ya tiene uno que tener una idea antes de pararlo uh, de lo que vas a hacer con eso. Voy a hablar con él para dejarlo ir, no detenerlo más tiempo y violar sus derechos. Vuelvo con ustedes. Ahí me pueden escuchar, así es que... Pueden compartir. Bien, así como lo dice el sargento Carlos Cornejo, pueden compartir esta transmisión. Estamos en vivo y directo por Mundo Now haciendo un recorrido, patrullando las calles con el sargento y hablando sí. en este momento de qué es lo que ocurre detrás de una patrulla. ¿Cómo funcionan los arrestos y eh, pues el capturar la velocidad? de las personas eh, cuando van en las vías. Nosotros vamos transmitiendo eh, y vamos terminando ya este primer contacto en vivo. Este primer contacto en vivo que estamos haciendo desde Colorado, donde nos encontramos patrullando con el sargento Carlos Cornejo. Nosotros vamos tarde, en unas horas, a hacer de nuevo contacto con él. Vamos a ver todos los arrestos que esté realizando el día de hoy vamos a tener todo este contenido. Por el mundo yo soy Carlos Moreno, reportando desde Colorado.